¡Hey! ¡Hola a todos los chicos! Bienvenidos a otro nuevo video de Agon Gas ah, Sí, el video que, estoy a, que he subido hace unos días Está teniendo mucho viral, viralización Sí, viralización Y por eso he decidido subir la quinta parte de Agon Gas ¿Una eternidad más tarde? Hola chicos, soy el que está editando este vídeo Os quería decir con lo que ha pasado con el vídeo de la parte 5 de Among Us Pues, ha hecho... Y, y os cuento lo que pasó al final eh, Al final, pues, yo estaba ahí por ahí tripulando Y ya sabéis, si, si no habéis visto eh, la parte anterior Que es lo que justamente pasa Os la dejo ahora aquí a la derecha, arriba a la derecha Para que la veáis y después vendíos a este porque justamente pasó que me mataron otra vez. ¿Qué? What? What ¿Qué?